Ahora va a venir Máximo Poder. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! Máximo Poder en Kaioken, ¿qué les parece? Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. ¡FULL POWER! Como pueden darse cuenta, no nos ha podido aturdir. A la Dama, este wey no aprende. Hola gamers y bienvenidos a un nuevo video. Como recordarán, ahora mismo ya Goku llegó a Namek, así que al fin ya vamos a poder usar la genki Dama, el Kaioken y todo. Ahorita se viene lo chido como digo yo. Goku está bien chetado ahora mismo. Miren, miren nomás ese poder. Goku debería tener aquí 90.000, pero como le hemos tuneado todo, se ha rebasado ese límite. Capitán Ginyu ya no nos hace pelear. Ni... Aún así, aunque no usemos el Gayo King, literal. A ver, vamos donde el Capitán Ginyu y todos sus secuaces. Bueno, el Capitán Ginyu todavía no, el que debe, ahorita le vamos a dar una paliza son a los demás, aquí están. Ya saben a lo bien, vamos a usar el Kaioken, vamos a probar a la Inkidama, a ver qué tal y todo este tema. Vegeta está en la M. <risa> Madre mía este ataque. Le vamos a dar una paliza al igual que a Napa. Oye, Vegeta sí que sigue ganando experiencia, oye. Demasiada experiencia está ganando Vegeta, ya lo va a alcanzar a ocupa en poder. Gohan también ganó, a ver. Wow, no sé cómo es que nos está dando. No creo que sea muy poderoso este... Tipo. ¡Uh, madre mía! Voy a usar las enkirama. A ver, vamos allá. Consume mucho aquí. ¡Uy, uh, la ha esquivado, desgraciado! ¡Ay, no la puedo de esquivar! ¡Wow! Vamos a tener que usar el Kaioken, a ver qué tal. Kaioken! Keng! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, y a ¡Vamos a reventarle! ¡Tómalas! Ahora va a venir máximo poder ¡Máximo poder en ¿Que les parece? Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos ¡Full power! Como pueden darse cuenta No nos ha podido atordir y siendo deo, solo es que se la lanchita, este wey no aprende. Antes de que se nos acabe el poder. Vamos. Wow, le hemos, re le hemos reventado a la lanchita en la cara. Oye, fue preguntarle, ¿verdad? el máximo poder usando el Kaioken. Fue pues una locura. Y Goku dice, No se habla con la boca abierta Lo aprendió por las malas Riku lo aprendió por las malas Ves y se partió toda la montaña Vaya golpe fue ese eso sí que fue un golpe muy fuerte. Ariana, esquidarake ya, どんな1000 1 el Ese fue... No le va a esta confianza por mucho tiempo. No, Madre no, mía, me han caído al ah, mando. Se le han salido los botones Tonight... al mando. Mira cómo voy a jugar. Sí, Hora de enseñarles mi verdadero poder. Vamos a usar el cayoken con poder a tope. Ya, paquera, neca. Uy, este wey sí se mueve rápido. Fuego mortal. Genki dama. Ha dormido, se ha dicho. No tiene velocidad este wey. Uy, me lo ha esquivado. Estamos casi igual de velocidad. Creo que vamos ya mismo a usar el Kayoke. -kay. Vamos allá. Contra este wey, vamos a usar el Kayoke. -kay. Vaya, también tiene mi vieja técnica. Mega pero... reventón. Oye, yo también tengo mi versión de esa técnica. Aquí está mía, te la enseño. Pero esta sí que revienta Oye, Botter está ahí No me había dado cuenta que está ahí atrás Viendo a ver qué pasa Bueno, vamos a liberar el Kaioken ahora ¡Máximo poder! ¡Dale! ¡Uh! Contraprisa, también vamos a usar lo mismo ¡Miren esa velocidad! ¡Somos demasiado rápidos! Guau, ¡Madre mía! ¡Lo hemos mandado a la luna! veo ¡A la luna del planeta Namek! ¡Lo hemos mandado ese man! ¡Miren esa hermosa aura que tiene el poder del que okay. con poder al máximo! ¡Qué hermoso es este wey! Ah, ¡Sin ser marítano ni nada! カロット Qué raro que Vegeta es el único que sabe lo que está pasando. Es increíble que nadie más sepa lo que está pasando ahí. ¡Vaya, Madeika! Se, se escapó, se fue a la fuga. Antes Aunque que el Capitán Ginyu Guigno... No va a ser el gran desafío Saiyajin. porque. Encima que ya hemos superado su poder, bueno, Tonto podría encontrarse Frieza como un trampa, pero realmente capo. no, porque le hemos dado este comer a Goku, nada más. Y ya, pues la comida aquí te da más poder, Ola así, suyo así suyo que. Bien, fuerte, igual al Capitán Inigo le vamos a dar una buena paliza. Vamos a activar el Kaioken, pero desde el principio, el Kaioken y tratar de usar el máximo poder. Le vamos a agresar, va a ser increíble. A tres, eh, creo que ya para ese momento desbloquearé el Kaioken por 10, al menos, porque ahora mismo no es el Kaioken por diez. porque si se acuerdan, me falta todavía desbloquear un nivel más del Kaioken. O sea, primero teníamos el Kaioken por 3, pero el normalito, luego el siguiente, no sé qué Kaioken sea pero es más fuerte, porque te da un plus de poder que no te daba al, al mejorar la técnica, pero como pudieron haberse dado cuenta en el árbol de habilidades, bueno, creo que no. Me falta todavía un nivel más del Kaioken. Eso quiere decir que todavía podemos volverlo más fuerte. Al menos antes de luchar contra Freezer, voy a tratar de subirle ese nivel que le hace falta del Kaioken para poder luchar contra Freezer con todo. まだん待て。 あの グリリンとご飯はドラゴンボールを取り消してくり。ほら <risa> ¡Vamos a saludar a Ginyu y a sus amigos! Bueno, ¿sí? Goku está como un poco... ¡Qué rayos! ¡A, a, a Ginyu y sus amigos! Pues, a mi parecer, desde la perspectiva de Goku... ...ya Vegeta no está tan poderoso. Este kit se va reduciendo mientras más te acerques al poder del enemigo Y si está así es porque el, mi poder es mucho más grande que el de Vegeta De hecho, aquí se los voy a enseñar Miren, aquí está Goku y aquí está Vegeta Obviamente Goku está mucho más poderoso Déjenme reviso eh, lo de la barrita esta Sí, aquí está el Kaioken lo hemos, Estaba en nivel 1, lo mejoramos a nivel 2 Y todavía nos falta nivel 3 Que es la diferencia de poder... Eh, que hay ahí, si ¿Sí van de 35% y cinco a cincuenta pero tenemos que llegar al nivel 35% ¿Qué? Bueno, vamos, donde está Guinea. Aquí lo malo es que Ginyu nos va a quitar nuestro cuerpo, pero en lo que podamos le vamos a dar una paliza. <risa> ¡Sonan deseos! ¡Me oye! ¡Oh, lo que hago conmigo! ¡Scoutan a los 2000, ¿no? de y en ese momento es cuando Vegeta nos troleó. Bueno, al menos a Goku. Le hizo un terroleo grandísimo y se la sacó como bien marica que es. Bueno, al menos en esta saga. Es eh, bien cobarde Vegeta. ¡Ya que zo! Aoya cayó Kens. Espérate. ¡Te destablazo! Ahora, coiito, tatakase toite sono suki ni Dragon Ball o te ni re yotte hanadana. Sekkaku no tōjō de wari ga. Ikki ni ikashite mura zo. Naruhodo. Koitsu o motto ijō ni teki ni. Denmei de activate el Kaioken porque me está quitando mucha vida. Luego lo quito cuando este güey ya no le quede mucha. Henki Dama, no me falles. Wow, ¿qué hizo? La esquivó. Oye, oye, oye, aguanta, déjame cargar Miki. ¿Por qué? Wow, wow, wow, wow. Cuidado, qué? Eh, cuidado ¡Ay, qué que Este Jis, sí que está que molesta. ¡Kamehameha! Uh, evitamos de que nos llegue ese ataque tan poderoso. Wow wow wow wow, ¡Wow, wow, wow, wow! ¡El fuego mortal nos dio! ¡Nada, no! ¡Tómala! ¡Uy! no nos salió el combo! ¡No nos salió el combo! A ah, volar se ha dicho. Bueno, nos quedó. <tose> Vamos a usar el cañón que ahora sí. Máximo poder a ah, reventarle se ha dicho. ¿Cómo me he chocado cuando el agua de esa manera, no contra medida. Contraatacamos con este ajinkiyama. Wow, 370.000 puntos. Joder, Goku va a llegar al nivel 35 y nada. Eh, bueno, señor Ginyu todavía no. Todavía me falta un poco más de experiencia para llegar al. Super Saiyan. スーパー 悪い pero, por poco, más Al menos admite que supe o supe con facilidad. <risa> no te <risa> Acabó de atravesarse el cuerpo, pero realmente no, no veo heridas. ¿Qué, ¿Qué es esa censura? Qué buen nivel de censura. Bueno, una vez más hemos demostrado que somos unos cracks. rango ese. Qué buena esa. <risa> Lo más chistoso aquí es que Ginyu no sabe usar el poder de Goku. Así que, aunque libera el máximo poder de Goku en estado base, aún no sa no, nunca sabe usar ni el Kaioken, ni la Jinkidama, ni el Kamehameha, o sea. El Capitán Guineo realmente es muy tonto, sí, ¿verdad? Pues claro que no va a estar feliz. ¿eh? Se va a pegar un buen susto. Mir se va a pegar el susto destruido si lo ve así y le dice que Goku. Lo, lo bota a la casa. Le, le pide el divorcio, más claro. Por feo, dice, por feo. Goku, 言って y vino y todo su cara ¿Qué es eso, ¡Ay, ...es ...es そこ だがなるほど。 あなた<笑> Oh, esto es Es más fuerte que Rickon, de que ¿no? tiene 40 unidades. Bueno, lo supero por poco, pero aún así es más fuerte. Quiere decir sí que este wey no es cualquier guerrero, es puta uno de élite de los Namek. Mi sentimiento es... ...53,000. Sí, Freezer goza no, no, no, no, no ese pequeño poder que tiene todavía. Después de la paliza que te va a dar no, Vegeta, no. Gohan, te la va a dar Pico, no sé luego Gohan qué. te da una paliza otra vez, y luego Goku. Ya, ya les he resumido todos los que le van a dar la paliza a Freezer. Obviamente la paliza que más le va a doler es la que le va a dar Goku, pero aún así todos le, le van a dar su paliza en su debido momento. ¿Dragon Ball mi Atara. ¿Dónde フリーザ Bueno gamers recuerden si les gustó este contenido les voy a dejar aquí una lista de reproducción de lo que es los nuevos capítulos que estoy subiendo de Dragon Ball Z o la saga de Freezer y también les voy a dejar la otra lista que es también Dragon Ball Z Kakarot, pero la saga Saiyan, porque estoy dividiendo la lista de reproducción así: saga Saiyan, Freezer, Android, saga SL y todas las demás. Bueno, espero que os haya gustado este video y nos vemos en la próxima. Bye bye.